Bien, buenos días, buenas tardes a todas y todos los presentes. Eh, estoy dando inicio a la audiencia número 6 del 182 periodo de sesiones. Esta audiencia ha sido convocada eh, de oficio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en seguimiento a las medidas cautelares 69318, 160618, 39919 y 36621. Todas estas medidas cautelares. ...se refieren a Nicaragua y han sido establecidas por la Comisión Interamericana... ...a favor de distintos periodistas y trabajadores de medios de comunicación independientes... ...concretamente la eh, Radio Darío, Confidencial y la Costeñísima. Eh, le doy la bienvenida tanto a las organizaciones de la sociedad civil, a Race Equality ...que eh, eh, representa a los, peticion a los beneficiarios en esta audiencia... Y también le doy una cordial bienvenida a todos los periodistas, periodistas y trabajadores de, de los medios de comunicación nicaragüenses presentes hoy día en esta audiencia. Un abrazo muy especial de parte mía. Soy Antonio Rejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua. En esta oportunidad me acompañan en esta audiencia la primera vicepresidenta de la comisión, la comisionada Yulisa Mantilla, el comisionado Joel Hernández, quien además es relator de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la comisionada Esmeralda Rosemena de Trovitiño, y también, por supuesto, el relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, como asimismo Fernanda Dos años, quien es la encargada del equipo de medidas cautelares y el equipo que, que trabajan en, en las medidas cautelares. Le doy también un gran saludo a Fernanda. A Carlos Elguer y Kelly Mazarás quienes han trabajado en las medidas cautelares que hoy día vamos a ver. También acompaña el resto del equipo de la Secretaría Ejecutiva, eh, quienes hacen seguimiento a los temas de Nicaragua, como también eh, quienes hacen posible que podamos hacer estas audiencias virtuales, los periodistas, el equipo técnico y también los intérpretes y las intérpretes que hoy día nos acompañan. Un saludo a todas y todos. Eh, como el Estado, lamentablemente, no está presente una vez más. En esta audiencia, lo que una vez más lamentamos, puesto que sería muy importante poder escuchar también la posición del Estado los objetivos de estas audiencias, sobre todo cuando se trata de hacer seguimiento, sea los casos o sea las medidas cautelares, la, la, la voz de los beneficiarios o las víctimas o peticionarios es fundamental. Pero también es fundamental poder escuchar al Estado y el objetivo de la comisión es precisamente poder generar un espacio de diálogo. Lamento una vez más la ausencia del Estado de Nicaragua en esta audiencia. Dado que no está el Estado de Nicaragua presente, eh, le voy a ofrecer en primer lugar la palabra a las organizaciones de la sociedad civil y a los periodistas y las periodistas nicaragüenses que están presentes en esta audiencia y que son beneficiarios de las medidas cautelares, medidas cautelares a las cuales me referí, me referí al inicio van a tener 30 minutos para poder plantear ¿cierto? los distintos temas relacionados con las medidas cautelares. Posteriormente la comisión hará observaciones o preguntas y luego les devolveré la palabra por otros 20 o 30 minutos según el tiempo que nos quede para esta audiencia. Entonces sin más le voy a dar la palabra. Les pido por favor que mientras no hagan uso de la palabra mantengan sus micrófonos apagados para no interferir en el sonido. Y además, ustedes podrán ver en pantalla, hay un relojito que va a ir señalando el tiempo, no sé si, si lo, lo pueden ver que está en la pantalla, eh, que empieza a correr una vez que ustedes empiezan a hacer uso de la palabra. Entonces, sin más, eh, le, le, les doy la palabra, les quiero recordar que esta audiencia está siendo transmitida en vivo por Facebook y las demás plataformas que utiliza y, y redes que utiliza la Comisión Interamericana. Entonces, les doy la palabra. Bienvenidos de nuevo a Todos y Todos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, comisionadas, comisionados, relatores especiales, miembros de la Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Carlos Herrera. Me acompañan los beneficiarios Carlos Fernando Chamorro, Alfredo Miranda, Aníbal Toruño, así como las y los representantes del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Carmen Herrera, Adriana Domingo, María Luisa Gómez y Esteban Madrigal. Agradecemos profundamente a la Ilustre Comisión por el rol que ha desempeñado en la defensa de los derechos humanos del pueblo de Nicaragua y por convocar esta audiencia pública para supervisar la implementación de cuatro medidas cautelares otorgadas a favor de 49 integrantes de los medios de comunicación independientes, confidencial, divergentes, Radio Darío y La Costinísima. Comparecemos en su representación expresando para que, para la mayoría, implica un riesgo extremo su mera presencia en esta audiencia, puesto que es considerado por el gobierno de Nicaragua como un hecho que atenta contra su soberanía y como un delito el ejercicio de nuestra labor periodística, que nos ha hecho enfrentar persecución, criminalización y exilio para muchos de nosotros. Por ello, solicitamos a la Ilustre Comisión recordar al Estado la obligación contenida en el artículo 63 de su reglamento, de no ejercer represalias en nuestra contra o de nuestros familiares por participar en esta audiencia. Lamentamos la ausencia del Estado de Nicaragua en esta audiencia, deshonrando nuevamente su obligación internacional de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas beneficiadas. Honorable Comisión, la crisis que ya vivía en nuestro país hasta 2018 se agravó con el estallido social de abril que agudizó la violencia letal ejercida por las autoridades y elementos paraestatal. En los años que siguieron, se incrementaron los ataques contra la libertad de prensa, escalando en los últimos meses con el objetivo de silenciar las voces críticas e imponer la narrativa gubernamental. Han transcurrido más de tres años del otorgamiento de las medidas cautelares al equipo de Confidencial y Radio Darío, dos años de las otorgadas a los integrantes de La Costeñísima, y seis meses desde que otorgadas a favor de la periodista de dicho medio, Calúa Salazar y su familia, sin que el Estado haya adoptado medida alguna para proteger nuestra vida e integridad personal. Tampoco se han implementado acciones para remover los obstáculos para ejercer nuestra labor en condiciones de seguridad, ni se han investigado los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares y los ocurridos con posterioridad, permaneciendo en total impunidad sus perpetradores. Al contrario, como ha sido ampliamente documentado por esta comisión, la escalada represiva orquestada por el estado de finales de mayo de este año ha, prov ha provocado agravamiento de los riesgos que enfrentamos, sin que hoy en día existan en Nicaragua espacios para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa, el disenso o la crítica al poder estatal. Para continuar ejerciendo nuestra labor periodística con cierta seguridad, muchos de nosotros nos hemos visto forzados al exilio, Incluso por segunda o tercera vez, como ocurre con Wilfredo Miranda, Carlos Fernando Chamorro, su esposa Desiree Elizondo y Aníbal Toruño. A pesar de ello, continuamos expuestos a la constante difamación y repudio por parte del gobierno y sus simpatizantes. A otros colegas les han retirado los pasaportes sin explicaciones cuando han tratado de abandonar el país. Es sumamente doloroso para nosotros constatar que Nicaragua ha convertido en un terreno abiertamente hostil, bajo amenaza constante o a una cárcel para quienes ejercen el periodismo independiente desde dentro del país. Ejercemos una, profes una profesión de extremo riesgo por el peligro de agresión física, de asalto y confiscación de nuestros bienes e instrumentos de trabajo, el asedio de policías y paramilitares e incluso la posibilidad de ser detenidos y criminalizados. Honorable Comisión, en esta audiencia escucharán de viva voz los ejemplos de las consecuencias que enfrentamos en Nicaragua a causa del periodismo independiente que estamos ejerciendo y le solicitamos acciones tendientes a hacer efectivas las medidas cautelares otorgadas a nuestro favor, así como alcanzar reparación por las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos que hemos sufrido. Tenemos la esperanza de que su intervención contribuirá a restaurar el Estado democrático de derecho basado en condiciones de garantía para el ejercicio de derechos humanos y la libertad de expresión en nuestro país. Cedo la palabra al beneficiario Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Muchas gracias. Muchas gracias. Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como es de su conocimiento, desde hace más de siete meses en Nicaragua se ha recrudecido la persecución política contra el periodismo independiente como parte de la eliminación del derecho a elecciones libres en las votaciones del 7 de noviembre. Tres medios de comunicación han sido ocupados por la policía sin orden judicial, Confidencial, 100% Noticias y el diario La Prensa. Tres periodistas están presos y acusados criminalmente por la fiscalía por ejercer su labor profesional. Cinco ciudadanos promotores de la libertad de prensa están detenidos y otras dos personas están presas por brindar entrevistas a medios de comunicación en un acto de criminalización de la libertad de expresión, utilizando el Estado, la ley de ciberdelitos y la ley 1055. El periodista Miguel Mora, excarcelado en 2019, fue detenido por segunda vez en 2021 al anunciar su precandidatura presidencial. También están presos, acusados de conspiración, el comentarista deportivo Miguel Ángel Mendoza por ejercer la libertad de opinión en redes sociales y el comentarista político de televisión Jaime Arellano. Otros detenidos son mi hermana, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que desde hace más de dos décadas promovía la libertad de prensa, ahora acusada por lavado de dinero, así como el ex vicepresidente de la Fundación, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, y los ex funcionarios de la Fundación, Walter Gómez, Marco Fletes, Pedro Vázquez y el gerente del diario de la prensa, Juan Lorenzo Holman. La situación en que nos encontramos los periodistas de confidencial beneficiarios de estas medidas cautelares se ha agravado por esta ola de represión. Desde la última vez que comparecimos en audiencia pública ante ustedes el 25 de septiembre de 2019, nuestras medidas han sido ampliadas en dos ocasiones, por la situación de riesgo en que se encontraban más colegas por ejercer un periodismo crítico e independiente. El 25 de noviembre de 2019, un grupo de periodistas de Confidencial y de otros medios regresamos a Nicaragua del exilio a hacer periodismo ...sin tener ninguna protección ni garantía de libertad. Desde septiembre de 2020, la policía instaló un retén 24 horas al día... ...en, la, en el reparto donde se encuentra mi casa... ...ejerciendo vigilan, vigilancia permanente sobre mi derecho a movilizarme en libertad. A pesar de la censura y la intimidación, recuperamos el derecho a informar... ...a través de Internet y las redes sociales. Pero en febrero de 2021... Las instalaciones de Confidencial y 100% Noticias fueron confiscadas de forma definitiva cuando el gobierno traspasó la propiedad y nuestros equipos al Ministerio de Salud, violando la constitución que prohíbe la constitución. El 20 de mayo de este año, la policía allanó por segunda vez de forma ilegal la redacción provisional de Confidencial. Durante el asalto, confiscaron nuevamente nuestros bienes y equipos, y detuvieron arbitrariamente al beneficiario Leonel Gutiérrez. Después de siete horas de interrogatorio y espionaje político, Leonel fue liberado. Lamentamos informar que Leonel falleció por causas naturales el 9 de agosto de 2021 sin que el Estado adoptara nunca las medidas cautelares otorgadas a su favor y sin haber podido encontrar justicia por las violaciones a sus derechos cometidas durante su vigencia. El 13 de junio, el Estado me acusó en un documento oficial y me condenó de forma anticipada por presuntos actos de corrupción vinculados a las operaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. A raíz de esa acusación y para evitar una inminente captura, salí por puntos ciegos de la frontera con mi esposa de Cirelli Sondo y nuevamente solicité refugio en Costa Rica. El 21 de junio, más de 40 policías allanaron mi casa de habitación ...y asediaron las casas de mi madre, mi hijo y mi cuñada. El 24 de agosto, la Fiscalía ordenó mi detención... ...y me acusó en ausencia por varios delitos criminales... ...junto a cinco exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Como supuesta prueba, la Fiscalía me señala de ser vicepresidente... ...de una fundación a cuya directiva renuncié en enero de 2013 y que nunca ha brindado algún financiamiento a confidencial. El Ministerio Público ha recurrido a citar, a declarar en calidad de testigos, al menos a 45 periodistas independientes, entre ellos varios beneficiarios de estas medidas cautelares. En la mayoría de los casos, fueron sometidos a interrogatorios hostiles, y se les amenazó con abrir procesos de investigación en su contra, bajo la ley de ciberdelitos, por ejercer su labor profesional. Ante el riesgo de esta nueva ola de persecución a la que se suman las campañas oficiales de odio y difamación en medios de comunicación y redes sociales, 15 de las 23 personas beneficiarias de estas medidas cautelares nos hemos visto forzadas al exilio para preservar nuestras vidas e integridad personal y sobre todo para poder continuar, para poder continuar informando en libertad. Mientras tanto, los periodistas que permanecen en Nicaragua se encuentran en una situación de riesgo y persecución. Cedo la palabra al beneficiario Wilfredo Miranda. Comisionadas, comisionados, actualmente somos cinco los beneficiarios que trabajamos en Divergente, tanto desde Nicaragua como desde un exilio, al que nos hemos visto forzados para preservar nuestras vidas, porque hemos continuado sometidos a los mismos riesgos y persecución desde 2018. Nuestra redacción se encontraba en el mismo complejo de oficinas de confidencial. El 20 de mayo de 2021, cuando se produjo el allanamiento de dicho medio, nos vimos obligados a evacuar para evitar que la policía nos confiscara nuestros equipos, ya que la cobertura que realizamos del asalto dejó en evidencia nuestra ubicación. Desde entonces, hemos funcionado de manera descentralizada, con asignaciones remotas para protegernos. Ese mismo día, mientras estaba dando cobertura al allanamiento, fue intimidado y perseguido por la policía, que trataba de evitar que informáramos sobre lo que pasaba en confidencial. Logré escapar de ser arbitrariamente detenido por ejercer mi labor. Apenas unas semanas después, tuve que volver a exiliarme para protegerme. El Ministerio Público me citó a declarar como testigo en la investigación que sigue en contra de la Fundación Violeta Barrios por el supuesto delito de lavado de dinero. Durante el interrogatorio del 8 de junio, la fiscal Heidi Ramírez me amenazó expresamente con cambiar mi calidad en el caso de entrevistado a investigado y con aplicarme la ley de ciberdelitos. La fiscal leyó mis artículos periodísticos y me acusó de mentiroso. Una hora después, ante el grave riesgo de ser detenido y acusado formalmente, abandoné el país. Varios otros beneficiarios reportaron el mismo patrón de intimidación durante su interrogatorio en la fiscalía. Por su parte, las y los beneficiarios que siguen en Nicaragua constantemente son víctimas de persecución y asedio policial y parapolicial, así como actos de vigilancia e intimidación, tanto en sus casas de habitación como en, un, como en casa de sus familiares. También, en muchas ocasiones, la policía intercepta y retiene sin, sin motivo a los reporteros, le solicita sus documentos y procede a fotografiarlos, mientras les interroga sobre su labor. Tanto el medio como quienes trabajamos en él, hemos estado sometidos a continuas campañas de difamación en medios oficialistas y redes sociales, que contribuyen a generar un, un clima de animadversión en nuestra contra y aumentan el riesgo de que se puedan llegar a materializar agresiones. Desde 2018, mi pareja y yo tuvimos que mudarnos en cuatro ocasiones de casa. La más reciente fue el 16 de junio, tras recibir una nota manuscrita amenazante luego de que nuestra dirección y fotografía, junto a la de otros colegas, fuera divulgada a través de medios oficialistas con mensajes que citaban al odio. Además, Dada la luna implementación de las medidas de protección por parte de las autoridades estatales y los patrones de persecución sistemática a los que estamos sometidos, los periodistas que permanecen en Nicaragua se han visto forzados a, forzado a tomar medidas de seguridad de carácter personal para protegerse. Por ejemplo, han debido prescindir de firmar los textos que se publican. También han disminuido sus actividades, sus actividades personales y su visibilidad pública para evitar cualquier exposición ante simpatizantes del régimen que podrían identificarles y agredirles en las calles. A continuación, se da la palabra al director de Radio Darío, Aníbal Toruño. Disculpe, Aníbal está en silencio. Se volvió a silenciar el micro, perdón. Honorable comisión, la situación en la que nos encontramos las y los 15 beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas a favor de los integrantes de Radio Darío es muy semejante a la relatada por mis colegas. Muchos de nosotros nos hemos visto forzados al exilio y otros han debido dejar de trabajar en la radio por temor a represaria. El Estado no ha adoptado ni una sola medida para perdernos. Al contrario, las y los periodistas independientes nos hemos convertido en el blanco de la escalada represiva que se vive desde finales de mayo de este año. Hasta la fecha tampoco se han investigado ni esclarecido los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares a nuestro favor, en particular la quema de las instalaciones de Radio Barilo. En un régimen como este, donde no hay justicia, es un peligro tener razón. Y por eso me obligó a mi tercero ser exilio después de tres allanamientos a mi residencia con violencia extrema, el 4, el 6 y 7 de enero de este año que provocaron mi salida de Nicaragua ante una inminente detención arbitraria. El 27 de mayo del 2021 fui citado a declarar por el Ministerio Público en el marco de una supuesta investigación contra la Fundación Violeta Barrios, lo que constituye una estrategia de intimidación en mi contra y del medio que dirijo, y es un claro indicio de que buscaban criminalizarme. En septiembre, un familiar muy cercano fue arbitrariamente retenido por la policía sin ningún motivo y su vehículo estuvo ocupado durante meses. Asimismo, los colaboradores de Radio Herido han continuado constantemente expuestos al asedio policial y paristatal. Sus bienes han sido confiscados con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su labor y en muchos de los recibos de ocupación se pueden leer consignas tales que se les ocupa la motocicleta por ser trabajador de Radio Aridio. A pesar de la persecución y la censura, el equipo de prensa de la radio sigue informando, adoptando formas innovadoras para protegerse como las carbinas virtuales a distancia para leer los programas noticiosos y así reducir los riesgos de ser encarcelados. A otros beneficiarios y familiares, las autoridades estatales les han retirado documentos personales, tales como pasaportes, licencias de conducir y documentos de su vehículo sin que les hayan sido devueltos hasta la fecha. Durante todo el 2021, el régimen ha tratado de censurar nuestro medio. Tercor, el ente regulador de los medios de comunicación de Nicaragua, obliga continuamente a Radio Darío, a interrumpir nuestra programación para enlazarnos con las cadenas nacionales de radio y televisión oficialistas y retransmitir sus actos partidarios. Además, Telcor nos amenaza con suspender las licencias de operación a los medios que se nieguen a unirse a estas transmisiones. Las últimas transmisiones incluyeron acoso telefónico, información confusa, con indagaciones vagas o imprecisas, con cadenas relacionadas con la farsa electoral. Cada retransmisión de los mensajes de las cadenas nacionales implica graves pérdidas económicas para la radio. El 8 de noviembre, un día después de la farsa electoral, las instalaciones de radio fueron asediadas por decenas de motocicletas en las que se desplazaban simpatizantes del régimen. Durante el asedio detonaron morteros en las afueras de la radio con el motivo de amedrentar e intimidar a los trabajadores que en ese momento permanecían en las instalaciones. Presidenta. Comisionados, en Nicaragua no existe democracia ni Estado de Derecho. El tan solo hecho de estar aquí frente a representa la posibilidad de que haya represalia. He decidido ser libre y vencer el miedo paralizante que las dictaduras como las nuestras manipulan para imponer el silencio. El régimen desacata y respeta compromisos internacionales en materia de derechos humanos, libertad de expresión y prensa. Es urgente encontrar nuevas maneras para poder proteger a los medios de comunicación independientes, periodistas y ciudadanos de mi país. Que denunciando, como en este foro, podemos evitar que los asesinos de quienes sacrificaron sus vidas en las protestas del 2018 desaparezcan en la impunidad. La protección de la libertad de expresión nos permite que la memoria siga viva porque la muerte solo comienza con el olvido de la memoria histórica. La verdad es hija del, del tiempo, no de los autoritarios. Cedo la palabra a María Luisa Gómez, quien se referrá a, a la situación de las personas beneficiarias de Radio La Costeñísima. Muchas gracias. Honorable comisión, La Costeñísima es un medio independiente y comunitario, el único que queda en el caribe de Nicaragua. ...mientras el oficialismo cuenta con seis emisoras para difundir su propaganda. Todas las personas que trabajan para este medio continúan sometidas a una situación de riesgo particularmente grave... ...pues son perseguidas, intimidadas, amenazadas y hostigadas por el mero hecho de ejercer su labor. Lamentablemente, el beneficiario Sergio León, antiguo director de la radio, falleció por COVID-19 el 14 de junio de 2020 sin haber visto nunca implementadas las medidas otorgadas a su favor ni encontrar justicia ante las violaciones cometidas a sus derechos humanos. Apenas unos días antes de su muerte, había sido criminalizado precisamente por informar sobre la pandemia. Tras la muerte del señor León, su hija Kimberly Yanis, beneficiaria de las presentes medidas cautelares, asumió la dirección de la radio, de manera que está particularmente expuesta a riesgos en la actualidad continúa en Nicaragua, sometida a constantes intimidaciones, vigilancias y acoso policial. El otro hijo del señor León se vio forzado al exilio y no puede regresar a su país, puesto que no existen condiciones para garantizar su seguridad. La alta vulnerabilidad en la que se encuentran las personas beneficiarias se manifiesta en los continuos asedios y vigilancias a las que están sometidas tanto las instalaciones de la radio como las casas de habitación de sus trabajadores. Estos actos son ejecutados tanto por las fuerzas de seguridad del Estado como por agentes paraestatales. Por ejemplo, durante los últimos meses, la policía ha permanecido vigilando la radio con una frecuencia de dos a tres veces por semana, con actitud intimidante. Asimismo, el 11 de noviembre, la familia y los trabajadores de la radio fueron intimidados por la policía en el cementerio, mientras rendían homenaje a Sergio en el día de su cumpleaños. Además de los asedios e intimidaciones, las y los trabajadores de la Costeñísima también están expuestos a continuas amenazas e incluso han sufrido agresiones físicas directas en el ejercicio de su labor. Sus programas tratan de ser silenciados por el régimen, pues se reportan constantes apagones repentinos precisamente durante la emisión del noticiero. Una ejecutiva del medio fue citada a declarar como testigo en el marco de la investigación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lo que constituye una forma de intimidación en su contra e implica la posibilidad de que pueda ser detenida arbitrariamente y sometida a las mismas condiciones de privación de libertad inhumanas que las más de 40 personas presas por motivos políticos detenidas desde mayo. De la misma manera, las campañas de desprestigio y estigmatización hacia la radio y sus trabajadores son una constante, estas campañas se producen directamente desde los medios oficialistas y son replicadas a través de las redes sociales, tanto por funcionarios públicos como por simpatizantes del régimen. Resulta sumamente grave que incluso el hijo del alcalde de Bluefields, afín al gobierno, se haya pronunciado públicamente solicitando a Telcor que retire la frecuencia de la radio. En este contexto, ante el aumento de la represión sistemática, en junio de este año el beneficiario Carlos Eddy Monterrey debió dejar de colaborar para la radio por el momento y se vio forzado al exilio para proteger su vida y su integridad personal. Sin embargo, los miembros de su familia que permanecen en Nicaragua son sometidos a continuas intimidaciones por parte de la policía. Por su parte, la situación de riesgo de la beneficiaria Calúa Salazar y su familia, quienes permanecen en Nicaragua, es particularmente grave en la actualidad y se ve acentuada por los estereotipos de género, la discriminación histórica y los prejuicios relacionados a los roles que deberían jugar las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, ha sido agredida físicamente por parte de la policía en presencia de sus hijas menores de edad y su madre. Además, Calúa recibe continuamente amenazas directas a través de las redes sociales y llamadas intimidantes por parte de personas desconocidas y ha sido criminalizada en represalia a su labor. Los asedios a su casa de habitación por parte de la policía se producen regularmente, muchas veces con el objetivo de intimidarla e impedir que salga de su domicilio para ir a trabajar. El acoso más reciente se produjo el 8 de diciembre, Policías y agentes antimotines permanecieron casi todo el día vigilando su domicilio con actitud intimidante. Finalmente, no omitimos reiterar que el asesinato del periodista independiente de Bluefields, Ángel Gaona, ocurrido en abril de 2018, continúa en la más absoluta impunidad, lo que contribuye a la repetición crónica de hechos tan graves como los relatados. Cedo la palabra a mi colega Esteban Madrigal. Muchas gracias. Honorable comisión. Como han podido escuchar desde las propias voces de las personas beneficiarias, la situación del periodismo independiente nicaragüense es realmente crítica y amerita el ejercicio de su competencia utilizando los mecanismos a su alcance para buscar la mayor protección de las personas que están en grave riesgo, como ocurre con las beneficiarias. Por ello, solicitamos a la Comisión que emita una resolución de seguimiento urgiendo al Estado la implementación de las medidas otorgadas, pero sobre todo, nos parece fundamental utilizar el mecanismo de peticiones para examinar las violaciones a la Convención Americana en que ha incubido el Estado en el marco de las presentes medidas. Sobre esto, señoras y señores comisionados, quisiéramos recordar que el 3 de diciembre del 2020 presentamos una petición ante esta comisión para denunciar muchos de los hechos relatados en el marco de estas medidas cautelares, puesto que también constituyen graves violaciones a los derechos humanos de las personas beneficiarias. Es importante mencionar que 31 de ellas son víctimas de esta petición. En este sentido, solicitamos respetuosamente a esta comisión que proceda a abrir a trámite la petición presentada, considerando que concurren los requisitos para aplicar el persal. En primer lugar, dado que las víctimas son beneficiarias de medidas cautelares, y en segundo lugar, porque consideramos que una pronta decisión sobre su caso puede contribuir no solo a brindarles la justicia que merecen, sino a remediar la grave situación estructural de Nicaragua a través de la construcción de una agenda de medidas de no repetición tan urgente en el país. Finalmente, solicitamos respetuosamente que requiera al Estado de Nicaragua que, primero, cese de inmediato cualquier represalia contra las personas beneficiarias, el periodismo y los medios de comunicación independientes, revocando las órdenes de detención emitidas y absteniéndose de emitir nuevas. Segundo, que tome todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida, integridad y libertad de expresión, propiciando un entorno habilitante para que las y los periodistas independientes puedan ejercer su, su labor libres de toda coacción y amenazas. En este sentido, para propiciar un entorno, entorno habilitante para la libertad de expresión, requerimos que inste al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, por ejercer su derecho de expresarse y por apoyar la labor de los medios independientes. Tercero, que tome todas las medidas necesarias para que los, los y las periodistas que debieron salir al exilio puedan regresar al país con las debidas garantías para su seguridad, vida e integridad física. Asimismo, que se abstenga de imponer trabas u obstáculos arbitrarios a quienes desean salir de Nicaragua. Cuarto, que derogue la legislación que restringe la libertad de expresión y prensa, así como la cooperación internacional hacia el periodismo independiente, en particular la ley de ciberdelitos, la ley de independencia, soberanía y autodeterminación y la ley de agentes extranjeros. Asimismo, que ajuste la ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para que sea conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Honorables comisionados y comisionadas, Nicaragua vive desde hace tres años un estado de excepción de facto, ha violentado de forma sistemática las libertades y garantías civiles que dan forma a la democracia basada en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Hoy más que nunca urge que la ilustre comisión y sus mecanismos de protección intensifiquen los esfuerzos de monitoreo, escrutinio y denuncia de la situación que enfrentan las beneficiarias de las medidas cautelares que nos ocupan y todo el pueblo de Nicaragua. Urgen, sobre todo, Mecanismos eficaces para su acompañamiento y protección frente a la represión desplegada en su contra. Los desafíos que enfrenta el país en temas de derechos humanos no son parte de una lucha ideológica. Son acciones propias del uso abusivo del poder, de un sistema que reprime por el solo hecho de pensar diferente y en tal sentido deben ser rechazadas y condenadas, así como la impunidad que impera en el país. Solicitamos y agradecemos a la Comisión todo esfuerzo que vayan caminando en ese sentido. Muchas gracias. Bien, eh, muchísimas gracias a, a, a todas y todos por, por los testimonios, por la información que le han brindado a la, a la comisión. Antes de pasarle la palabra a mis colegas, yo quisiera eh, en primer lugar una vez más manifestarles la admiración de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a todos y cada uno de ustedes y también a aquellos periodistas que no están presentes eh, en esta audiencia, que entendemos que algo, algunos de ellos tampoco están por razones de seguridad, eh, pero eh, no cabe duda que la labor que, ha, que han hecho los trabajadores de la prensa independiente, periodistas, en, en visibilizar la situación de derechos humanos en Nicaragua, en, en además... Eh, ser parte de, de lo que, que es un proceso de verdad, de ir documentando las distintas violaciones a los derechos humanos, no solo visibilizar, sino que también ir documentando esa violación a los derechos humanos, es claramente una, una, una labor esencial y una labor propia de defensores de derechos humanos, y quiero en primer lugar, a nombre de la Comisión, manifestar nuestra admiración por el trabajo que han hecho, tantos quienes siguen en Nicaragua como quienes han, se han tenido que ir para preservar precisamente su integridad física. Eh, eh, la comisión toma nota de, de, de los requerimientos que ustedes nos han señalado, como hacer una resolución de seguimiento, como estudiar el mecanismo de salto un respecto del sistema de peticiones y casos eh, eh, en esta materia. Eh, obviamente también hacemos nuestro llamado para la liberación de todas las personas privadas de la, de la libertad eh, no solo los que han sido detenidos los últimos meses, sino que todas las demás personas que han sido privadas arbitrariamente a la libertad desde el inicio de la crisis. Eh, también, como ustedes saben, la Comisión en distintos informes ha hecho recomendaciones para que el Estado le dé garantías a, no solo a los periodistas y las periodistas que han debido dejar el país, sino a todos los nicaragüenses y las nicaragüenses que han tenido que dejar el país de que puedan volver en condiciones de seguridad. Y nosotros reiteramos aquello como también la necesidad de derogar aquellas leyes que precisamente han ido estableciendo un estado de excepción de facto, entre esas la ley de, de ciberdelito. Eh, también hacemos nuestro su llamado, y aquí un llamado al Estado de Nicaragua, para no ejercer represalias respecto a todas las personas que han participado en esta audiencia y también a sus familiares. Eh, yo quisiera, eh, más que hacerles preguntas, aprovechar este espacio, eh, para hacer un llamado también a los Estados miembros de la OEA, que espero que muchos estén escuchándonos, eh, sobre la situación de Nicaragua, no solo respecto a la aplicación de la Carta Democrática. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 65, establece lo que es la garantía colectiva para el cumplimiento de las sentencias de la Corte y las resoluciones del sistema interamericano. Y ahí también, tanto la Comisión como la Corte, anualmente presenta informe ante los Estados miembros de la, de la OEA en la Asamblea General, donde se establece el incumplimiento de las resoluciones, las recomendaciones que hace la Comisión y la Corte a través de su sentencia a distintos estados, se establece los estados que no han cumplido. Claramente, y tal como lo señaló la Corte recientemente respecto a las medidas provisionales de aquellas personas que, de, que están privadas de libertad, el Estado de Nicaragua está en desacato. Y ahí también, los estados de la región, a través de esta garantía colectiva que establece el artículo 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen también un deber, un deber ético de hacer cumplir al Estado de Nicaragua respecto a estas sentencias y estas resoluciones. Entonces, más que hacerle preguntas, quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a, a los estados de, miembros de la OEA, no solo respecto a la Carta Democrática, sino que también para que efectivamente se ejerza la garantía colectiva que está establecida en el artículo 65 de la Convención Americana. Eh, con eso quiero pasarle la palabra a, a, mi, a mis colegas, no sé si tienen preguntas o comentarios. Voy a empezar por la, la primera vicepresidenta, la comisionada Julissa Mantilla. Muchas gracias, presidenta. Inicio también eh, con un saludo respetuoso y solidario a cada una de las personas que nos acompañan en este momento en la audiencia, pero sobre todo al pueblo nicaragüense, tanto a quienes están en Nicaragua y ven en ustedes la esperanza y la lucha, y también a aquellas personas que han tenido que salir de su país y que añoran el poder volver en un ámbito democrático. Tal como dijo la presidenta, yo también lamento la ausencia de los representantes del Estado. Creo que la, el mayor signo del respeto a los derechos humanos y a la democracia es el poder establecer diálogos y el poder estar presente en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que los Estados voluntariamente eh, se obligan al ceder su soberanía por un bien mayor que es la dignidad y la defensa de los derechos humanos. Entonces inicio con ese con ese mensaje. Quería además, en este ámbito concreto de, de la audiencia, resaltar cómo la Comisión Interamericana ha realizado, viene realizando esas audiencias en seguimiento a las medidas cautelares, pero precisamente por la importancia y la necesidad de que todos los mecanismos que la Comisión ten, tiene sean puestos a, eh, en la defensa de los derechos humanos. Y es en este sentido que estas audiencias sobre medidas cautelares vigentes están dando como también una manera de visibilizar eh, la situación a nivel regional. En ese sentido, eh, ustedes han expresado, nos han brindado muchísima información y solamente reiterar el pedido para que toda aquella información que no han podido decir por, eh, públicamente por medidas, eh, por temas de seguridad nos la puedan alcanzar. Eh, más allá de las personas que han tenido que salir de Nicaragua que tienen medidas cautelares vigentes, están sus familias, están sus amigos, están sus redes de contactos que siguen en Nicaragua y sobre las cuales puede, pueden darse situaciones de represalia. Esto es toda la información detallada que puedan brindarse a la Comisión Interamericana será muy valorada. Y en esa línea, eh, recoger lo que decía María Luisa Gómez sobre el caso de la periodista Calúa Salazar, eh, este enfoque de género, esta situación de afectación particular que se da a las mujeres periodistas, que incluye no solamente una represión generalizada, sino aspectos particulares de género, eh, también nos gustaría eh, recibirla y tener esta, esta información detallada. Solamente eh, quería eh, pedir, hacer esta solicitud y reiterar el compromiso, como dice la presidenta y relatora para Nicaragua, de toda la Comisión Interamericana con la lucha que ustedes realizan a diario, valorando las actividades del periodismo. No puede ser que una actividad tan noble y tan importante como el periodismo se haya vuelto un riesgo cotidiano. No puede ser porque es a través del periodismo, a través de la información transparente y la labor que ustedes realizan, que se protegen los derechos de las personas y la Comisión Interamericana sin duda está de su lado. Gracias. Eh, gracias, comisionada Mantilla. Comisionado Hernández. Gracias, gracias, presidenta. También me sumo al eh, saludo eh, afectuoso y solidario con todas las personas que se encuentran aquí presentes en esta audiencia. Eh, la comisionada presidenta ha mencionado ya este carácter de personas defensoras de derechos humanos que hoy encarnan eh, las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación en, en Nicaragua. Si bien en este concepto de personas defensoras de derechos humanos es un concepto amplio en donde están todas aquellas personas que luchan por los derechos humanos, en el caso de Nicaragua, ustedes se han convertido en la, en la cara más visible de la defensa de los derechos humanos, han hecho ustedes su espacio de trabajo, el único espacio cívico que eh, permanece en Nicaragua con el propósito de visibilizar la situación y de promover la defensa de los derechos humanos. El, eh, Esteban Madrigal nos ha hecho una lista muy detallada de cuáles son las peticiones para la comisión, eh, con las cuales coincidimos plenamente. Lo que nos dice Esteban nos, nos fija una ruta de trabajo que, Debemos de seguir adelante como comisión. Pero es muy importante también que ustedes, otros miembros de la comunidad internacional, otras organizaciones internacionales preocupadas por la situación de Nicaragua, sumemos esfuerzos y que nos mantengamos unidos para poder seguir en esta lucha de recuperar la democracia en Nicaragua. Hoy estamos en una situación de crisis, en donde todos los espacios han, se han cerrado, pero... El, existe una conciencia muy amplia para que los estados ejerzan esta, este deber que tienen, el que la, la presidenta eh, Urrejola ha señalado, de, de, de garantizar colectivamente la situación y de los derechos humanos en Nicaragua. Yo quisiera simplemente para concluir resaltar dos hechos, uno lamentable y otro ciertamente triste. El primero, que tiene que ver con la reciente denuncia de Nicaragua a la Carta de la OEA, la cual tendrá, eh, entrará en vigor dentro de dos años. Yo aquí quiero una vez más reiterar, ya lo hizo la Comisión en un comunicado de prensa, que este hecho no afecta la competencia que ejerce la Comisión sobre Nicaragua. La Comisión seguirá ejerciendo todas sus competencias, las que les otorga el artículo 41 que la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos de los cuales Nicaragua es parte, para eh, llamar al Estado nicaragüense a respetar y garantizar los derechos humanos de, eh, de, de ustedes, las y los nicaragüenses. El segundo, no, eh, no puedo dejar de mencionar una situación eh, triste que muchos nos, nos, este, nos acongoja, y es el hecho de que esta es la última audiencia pública que la presidenta, Urrejola eh, preside en ese carácter como presidenta y como comisionada relatora para Nicaragua ustedes más que nadie sabe el, muy, el gran trabajo que la, la, la, la comisionada Urrejola ha hecho este, por, este, por Nicaragua y por los nicaragüenses eh, si bien hemos expresado ya nuestra tristeza por el término de un mandato de la comisionada Urrejola quiero también aquí resaltar que el camino que ya ha recorrido eh, la, la comisionada eh, ha sentado las bases para que la comisión siga realizando este trabajo a favor de Nicaragua. Ese es el gran legado que nos deja eh, la comisionada Urrejola, a la comisión, a los miembros de la comisión, pero sobre todo a ustedes, las y los nicaragüenses, a través de los, del mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, y, eh, y toda una eh, dinámica de trabajo eh, le ha dado a la Comisión los elementos para seguir trabajando muy cerca de ustedes. Gracias, Presidenta. Eh, muchas gracias, Comisionado Nantes. También gracias por sus palabras y también solo quiero, antes de pasarle la palabra a la comisionada Esmeralda, eh, darle las garantías a todos quienes están presentes en esta audiencia y a todos los nicaragüenses, las nicaragüenses, de que la Comisión va a seguir realizando su labor, eh, estoy segura que hay un compromiso. Ustedes conocen muy bien cuál es el compromiso de la comisión y el equipo del meceni y, y, y, y ese equipo va a seguir trabajando. Así que, independientemente de mi salida, eh, estoy segura que la comisión va a seguir trabajando por los derechos humanos de los, de los y las nicaragüenses. Le voy a dar la palabra a la comisionada Esmeralda Rossemen. Muchas gracias, presidenta. Bueno, tengo que empezar con las palabras de, de Joel. ¿sí? Y, y esta culminación de, de, de tu trabajo en la, en la comisión, eh, quiero expresarte que eh, reafirma ese compromiso del que acabas de mencionar, de toda la comisión. Eh, un compromiso con toda Nicaragua, con toda su gente. Y quiero expresar de, de manera muy, muy sentida eh, ese mensaje de condolencia a los familiares de los periodistas que han perdido eh, la vida en este, en este trance, aún sin tener eh, precisamente eh, la respuesta que en las medidas cautelares desde la comisión eh, pretendemos. Entonces... Añado el mensaje también solidario para todos ustedes y todas por el esfuerzo, por el compromiso, por la entrega de, de un trabajo que es tan difícil, tan complejo y con esta sensación de, de frustración, pero que eh, tener la oportunidad de, de escucharles para, para nosotros eh, una... Una manera de, de recopilar información importante para nuestro trabajo, pero también para ustedes esta oportunidad de, de expresar esto que sienten, eso que están viviendo y poderlo comunicar y que a través de, de, de la publicidad de esta audiencia eh, toda la población nicaragüense, eh, nicaragüense perdón, lo, lo, lo reciba, lo sienta, pero también para la población del continente americano. Cuando evaluamos una situación tan compleja, tan difícil que vive hoy Nicaragua, necesitamos esta conciencia de, de, de compromiso del continente por la, por la democracia, por los por el Estado de Derecho, por la defensa de los derechos de todas las personas. Eh, yo solo eh, quiero eh, eh, reafirmar esta necesidad de trabajar la conciencia del continente y utilizar precisamente todos los medios que, que, y ese es el compromiso de la Comisión, todos los medios a nuestro alcance, precisamente para que esa garantía colectiva que está consagrada en la Convención la podamos realmente eh, utilizar, la podamos eh, reafirmar con el apoyo de, eh, de, de, de los países hermanos. Yo eh, me, me comprometo, y así se lo he dicho a la comisionada presidenta, de estar eh, dando este, este apoyo solidario a nuestros mecanismos internos, el Meceni, y, y yo quiero también expresarles eh, que, que, que hay un equipo de, de funcionarios en la Comisión Interamericana muy comprometidos con esta su causa. Muchas gracias por esta oportunidad y sé que eh, en nuestra experticia con el, el relator especial, eh, eh, algunas consideraciones que me parece serán importantes desde su visión de libertad de expresión. Gracias, presidente. Gracias, comisionado Semena. Le voy a dar ahora la palabra a nuestro relator de libertad de expresión, Pedro Vaca, quien también ha estado muy de cerca trabajando junto a ustedes. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar a, a las y el comisionado, a, a, a a las partes peticioneras, Carlos Fernando, Wilfredo, Aníbal, María Luisa, Esteban, eh, Carmen Carlos y a Raisine Equality equality eh, Creo que también esta es una reunión de trabajo cargada de mucha nostalgia, por lo que comentaba el comisionado eh, Joel Hernández y la comisionada Rosemena, también la comisionada julisa Mantilla. Eh, eh, ha sido... Sin duda, un año que visto en retrospectiva en el marco de estas cautelares, eh, muy difícil para la prensa, diría yo, el deterioro más acelerado y más dramático de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en todo el continente. Eh, y haber tenido la fortaleza, la, la rigurosidad y la visión de la comisionada Antonia Urrejola como presidenta en este camino, eh, creo que me, me, me da elementos suficientes para decir que en toda esta tragedia contra la prensa, eh, la CIDH fue un organismo que no ahorró ningún esfuerzo eh, y, y parte de esto se refleja en, en, en, en la vigencia del compromiso con estas medidas cautelares. Mm, en la admisibilidad del caso de Ángel Gaona, que fue recientemente publicado y en la disponibilidad de todo el equipo de trabajo para para acompañar estos, estos momentos tan difíciles y tan trascendentales para, para el, el presente y el futuro de Nicaragua. Desde la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, hizo un balance hacia mediados de año. ¿no? Eh, advertimos que eran por lo menos 65 periodistas que se encontraban en una situación extrema de vulnerabilidad y riesgo. Y creo que estas medidas cautelares que hoy analizamos y sobre las cuales hacemos seguimiento son también una muestra de quienes no están pero sufren eh, las, la, las mismas consecuencias de, de, de este régimen de censura. Mm, y también advirtió la relatoría en ese balance que no encontramos ningún tipo de garantías al derecho a la libertad de expresión. Era, la... eh, hay hay dos, dos labores de lo que sigue hacia adelante que necesita de la prensa. ¿no? La, la, la reconstrucción la... del Estado de Derecho, en Nicaragua pasa por las garantías a la libertad de expresión y al trabajo de los y las periodistas eh, y la ojalá más pronto que tarde la justicia para las víctimas eh, también pasa por una prensa que documenta las violaciones a derechos humanos y por lo tanto creo que también es, es de interés del, del mandato de, de, de, de la relatoría que se pueda seguir haciendo periodismo incluso en estas circunstancias tan adversas y creo que esa es una oportunidad para reiterar el reconocimiento a la resiliencia del periodismo nicaragüense, que no solo persiste, sino que además con altos estándares de calidad y rigurosidad en un entorno completamente adverso. Yo tendría solo una pregunta eh, a efectos de, de, de seguimiento a las cautelares, eh, y tiene que ver con la vigencia del riesgo. ¿no? Eh, nos, han, nos han comentado de, de, de, de diversas circunstancias que han llevado a a, a la salida del de territorio nicaragüense de, de algunas de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, eh, pero de acuerdo a la documentación que, que también nos han planteado y alguna que ha podido recibir la, la relatoría siguen eh, riesgos vigentes con respecto a entornos familiares, todo lo que implica con las redes que ayudan a la documentación. Y esto creo que es muy importante resaltarlo. El hacer periodismo desde afuera sobre Nicaragua implica que hay muchas personas que están asumiendo riesgos, fixers, fuentes que eh, enfrentan riesgos enormes para poder transmitir información eh, y, y, y preguntar por esa vigencia del riesgo, tanto la propia como la de los entornos familiares, y que posibilitan que se siga haciendo periodismo. También preguntarle sobre vigencias de riesgo y vulnerabilidades en entornos digitales, eh, si esto es algo que también se ha podido advertir en el marco de la, de la situación actual, eh, incluyendo temas de acoso online y seguridad digital. De nuevo reiterar eh, que esta oficina está en total disponibilidad de seguirles acompañando eh, y nuestra solidaridad con, con la situación actual de la prensa en Nicaragua. Muchas gracias, Pedro. Eh, le voy a devolver la palabra a, a, a ustedes por si quisieran hacer agregar comentarios, más información, responder las preguntas que se han hecho acá. Eh, tenemos todavía bastante tiempo, así que pueden tomarse hasta 30 minutos, si así lo quisieran. Bueno, si me permiten, quisiera ampliar algunos de los temas que presentamos en la exposición y también respondiendo a algunos de los comentarios eh, de los comisionados. Empiezo por lo último. Ciertamente hay una situación de riesgo en el entorno, en nuestros entornos familiares. Lo digo en mi caso personal y estoy seguro que es una situación compartida también por mis colegas y todos quienes estamos cubiertos por estas medidas cautelares. Preferiría que sea esta una situación que se aborde de manera privada con la comisión para poder compartir esa información y también la referida a los muchos otros periodistas, colegas, fuentes de información que están en Nicaragua en, en condiciones extremadamente de riesgo por la situación de absoluto desprotección y desamparo en que se encuentra en el país. Creo que también ese es otro tema que conviene que la comisión pues tenga información de primera mano sobre la situación en cuanto a cómo se está haciendo periodismo en Nicaragua hoy y los nuevos eh, las nuevas amenazas que han surgido. Y sobre esto yo quisiera enfatizar dos cosas. Primero, de que hasta mayo de este año, en efecto, en Nicaragua había una persecución frontal contra el periodismo independiente. Se habían producido ya el asesinato de Ángel Gaona, el asalto a Radio Arío, la ocupación de medios de comunicación, la censura directa. Eh, agresiones contra periodistas y sin embargo existía precisamente por ese estado de, de hermanamiento del de derecho ciudadano a expresarse, a informar y a opinar la posibilidad de seguir haciendo periodismo contando con fuentes independientes. La fuente, el acceso a la información pública no fue bloqueado desde el año... 2007, 2008, desde el momento en que se aprobó la ley de acceso a la información pública, fue papel mojado desde el principio. Pero bueno, nosotros siempre eh, aceptamos eso como parte de las arbitrariedades de la dictadura y, y, e hicimos periodismo siempre trabajando con fuentes independientes. Hoy en Nicaragua, esas fuentes independientes están también criminalizadas. Es decir, no solo está criminalizado la libertad de prensa y el derecho a la libertad de información, sino que también está eh, plenamente criminalizado el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión por una combinación de acciones de facto y una utilización abusiva, discrecional de leyes que son inconstitucionales como son algunos de los preceptos de la ley de ciberdelitos y la ley de 10.55. Y menciono tres ejemplos concretos. El del politólogo José Antonio Peraza, que fue capturado por la policía después que brindó un domingo, recuerdo perfectamente bien, una entrevista en el programa esta semana bajo mi dirección, estando ya yo en el exilio. Y, que, y él me dijo, mañana voy a ir al Canal 10, no sé lo que va a ocurrir. Y en efecto fue al programa de comentarios del Canal 10 en la mañana y en la tarde la policía lo capturó y, ahí, y al día siguiente le abrieron un caso por conspiración eh, contra la soberanía nacional. Eh, José Antonio Peraza simplemente habló en ambos medios de comunicación sobre la falta de condiciones para ir a una elección democrática, libre y competitiva en el país y se dedicó a... A lo que hacía como politólogo es brindar información concreta sobre la falta de ese entorno electoral. El otro caso es el del ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, quien también en las últimas semanas, uno de los últimos detenidos, no el último, pero uno de los últimos detenidos, quien se había convertido en una de las principales fuentes abiertas para medios de comunicación, para hablar precisamente. Sobre la crisis jurídica, política, de derechos humanos y de la relación de la organización, del, del Estado de Nicaragua con la OEA. Y también de la crisis de la relación del de Estado de Nicaragua con la Iglesia Católica en Nicaragua, en su condición también de ex sacerdote. El ex embajador Parrales brindó una entrevista confidencial el fin de semana. También fue al Canal 10 en la mañana de lunes. Y en la tarde, a las 2 de la tarde, fue secuestrado por civiles eh, que llegaron a la puerta de su casa, lo secuestraron y unas horas después, un día después, apareció preso en el chipote, también acusado de conspiración. Y menciono también el caso del escritor Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, novelista, escritor, intelectual, a quien la fiscalía lo le decretó una orden de detención y lo acusó por cinco delitos criminales simplemente por ejercer la libertad de opinión y hasta por publicar eh, hasta por publicar eh, una novela de ficción como es el tongoleño no sabía bailar es decir en Nicaragua se está persiguiendo la libertad de opinión la libertad de conciencia e incluso también la libertad de, el derecho la libertad de culto y la libertad de religión que practican eh, sacerdotes de la iglesia católica y también de otras eh, denominaciones. Y agrego algo más que afecta este clima esencial de libertades y es la, eh, la ola de represión contra el derecho de asociación y contra organizaciones de la sociedad civil que han sido despojadas de su personería jurídica, ya suman más de 50 con las que fueron despojadas el día de ayer, entre ellas una, el, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, que por más de dos décadas se convirtió en un centro de investigación de referencia sobre los principales indicadores sociales del país y en particular el de la pobreza, el FIDEC. El cierre del FIDEC significa la prohibición de que en Nicaragua exista información. Independiente sobre el estado de la vida de los nicaragüenses, sobre la pobreza, sobre los indicadores sociales de salud, de educación, al criminalizar también el realizar encuestas y realizar investigaciones. También se suprimió eh, una universidad y, por supuesto, muchas otras organizaciones eh, de la sociedad civil, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, asociaciones culturales, como la Fundación Mejía Godoy. Y, y muchos otros. De manera de que creo yo que eso permite también eh, completar un poco el entorno en el que se está criminalizando la libertad de prensa junto con la criminalización de la libertad de opinión y la libertad de expresión. Eh, el, el periodista Miguel Mendoza, como lo expliqué en mi presentación, es un cronista deportivo y está criminalizado por opinar en las redes sociales, y este tipo de acciones apuntan a generalizar en la sociedad un estado de temor, un estado de miedo, un estado de autocensura, que afortunadamente hay medios, hay formas de resistencia para mantener vivo ese esfuerzo de informar, de opinar y de no, ceder en, y de no cederle a esta dictadura totalitaria los espacios de libertad que los nicaragüenses eh, preservamos. Y por último quería también eh, reconocer y agradecer a la comisionada Urrejola por su labor como comisionada, eh, como relatora de Nicaragua y también como presidenta de la comisión por haber brindado una extraordinaria contribución en estos años junto con el equipo de la CIDH eh, para visibilizar esta situación de crisis de derechos humanos que hay en Nicaragua y tengo la confianza de que la comisión continuará eh, brindando el seguimiento esta labor y ojalá también que los estados latinoamericanos, los estados del continente y particularmente algunos estados que han tenido una larga tradición de defensa de los derechos humanos como Argentina y también México en su propia dimensión reconozcan que esta crisis de derechos humanos de nicaragua está afectando valores esenciales como la libertad de prensa la libertad de información el derecho a elegir y ser electo y que ese ese tipo de la conculcación de esos derechos esenciales pues requiere también de una reacción de una de una reacción de, de hemisférica de los distintos estados del continente americano muchas gracias Eh, Pueden hacer uso libre de la palabra. Aníbal, veo que le okay. dan la mano. Muchas gracias. Eh, no puedo dejar de intervenir en este momento y comentarle, Presidenta Antonia, eh, que además de la importancia que tiene este momento de poder intercambiar y expresarnos y comunicarnos, algo que... Parece tan fácil acá, pero que en cara resulta eh, criminalizado. Decirle de que usted es una huella importantísima y nos acompañó a los nicaragüenses a través de esta etapa tan difícil que nos ha creado, creo, uno de los eventos internacionales en Latinoamérica que la historia lo va a registrar como lo, como lo más horroroso y en términos de libertad de expresión, violación de derechos humanos, como lo que nos pasa en Nicaragua. Estoy seguro que este es el final de una etapa, pero no es el principio probablemente de lo que sigue, porque su labor eh, al lado de los otros comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, debe de prevalecer. Y usted nos dio el abrazo en el momento en que había soledad, en el momento que nos quedábamos solos, en el momento que estábamos en los sitios en los que luchamos mientras estábamos dentro de Nicaragua, usted levantó la voz y presentó al mundo esa voz que de pronto nosotros los nicaragüenses no teníamos. Estoy seguro que la Comisión permanecerá en esa lucha, permanece de podernos eh, brindar eh, algún escudo, alguna manera y forma de seguir luchando internacionalmente para que Latinoamérica y el mundo vuelva a ver a Nicaragua como un precedente que nunca más va a poderse repetir. Y yo quisiera sí eh, sugerir a esta honorable comisión que es importante, que si bien es cierto, Nicaragua no va a permitir la llegada de la comisión a nuestro país pero sí merece que en alternativa pueda hacerse una misión a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, porque el problema de Nicaragua es muy grande. Nosotros tenemos hoy, por sobre todas las cosas, un ejemplo que se puede repetir, una dinastía familiar que repite lo de Cuba, es un mal ejemplo para Latinoamérica de ir al sitio, conversar, escuchar, interlocutar con los gobiernos y convencerlos que el momento de poder defender la libertad de expresión la y los derechos humanos en nuestro país es fundamental. Y Carlos Fernández hablaba de México y hablaba de Argentina. Y yo también quisiera pensar que esos que vuelven a ver al otro lado mientras Nicaragua vive momentos sumamente difíciles y complicados. Veo un Centroamérica que pone en peligro, yo diría, el futuro de las frágiles democracias en nuestro mismo. Eh, es importante, creo yo, poder tener alguna reunión bilateral con ustedes en el que podamos expresar cosas importantes que hay que comunicar y comentar. Vivir en Nicaragua. Ejercer la libertad de, de expresión en Nicaragua, ejercer periodismo en Nicaragua, denota definitivamente poder presentar testimonios que a veces pasan. Yo hablaba del miedo paralizante y porque este ha sido uno de los exilios más silenciosos que nosotros hemos tenido. Porque lamentablemente la violencia y la represión de Daniel Ortega manipula el miedo del ser humano. Y algunos ha paralizado. Les decía que en este momento hablar frente a ustedes representa el riesgo de crear mayores afectaciones a nuestras familias, a nuestros queridos, a nuestros equipos dentro de Nicaragua. Pero hay que validarla y hay que ejercer la libertad de expresión, hay que modular el miedo. Definitivamente que este momento y esta oportunidad eh, es fundamental y ustedes, eh, sobre todo, han sido una voz en el mundo y a nivel de Latinoamérica que han abrazado a Nicaragua en su tragedia inmensa de haber perdido la libertad de expresión, la democracia, el Estado de Derecho. Y de nuevo, Presidenta, un gran por su amistad, gracias por su cariño, por su perseverancia, gracias por ser lo que es, que si no existiese habría que inventarla. Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la convocatoria a esta audiencia, que ha sido muy importante para eh, articular y para actualizar a la comisión y dialogar con ustedes en relación a las grandes problemáticas que enfrenta el ejercicio del periodismo en Nicaragua y el ejercicio de la libertad de expresión, eh, para... Para Raza e Igualdad es un honor poder acompañar a las personas beneficiarias en estas medidas cautelares eh, a que se refiere esta audiencia. Eh, agradecemos todo el esfuerzo a cada una de las personas por presentar la información actualizada eh, y al equipo de Raza e Igualdad que ha sido posible que la información que se ha manejado en esta audiencia ha sido presentada formalmente a la comisión por lo tanto ustedes cuentan ya con todos y cada uno de los detalles que eh, acá se han mencionado y, y otros más que no ha sido posible presentar también en la presentación de las eh, actualizaciones a cada una de las medidas cautelares eh, por la pregunta que, que mencionaba el relator eh, Pedro Acá eh, están eh, bueno esos detalles y hemos solicitado también que la información eh, presentada sea considerada como parte de la petición que hemos presentado. ¿sí? Para que eh, con base en esa información eh, la comisión no tenga ninguna duda en aplicar eh, el persaltum y cuanto antes eh, pueda ser abierto a trámite esta petición, creemos, como, como lo mencionó mi colega Esteban Marigal, que... Eh, el, el trámite a la petición da la oportunidad a la comisión de eh, estudiar a fondo eh, la implicación de estas violaciones que se han denunciado, de estas violaciones que se están perpetra, perpetrando contra la libertad de expresión en Nicaragua, pero también contribuirá a ir construyendo una agenda de reconstrucción. ¿sí? Es, creemos un, eh, una oportunidad muy valiosa que tiene en sus manos la Comisión para pensar eh, cómo, cómo tienen este rol, esta contribución, las peticiones individuales en, en el, los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, de que a partir del caso particular contribuye a eh, cambiar el rumbo del país, a cambiar a sentar bases para una historia diferente y no puede ser hoy o mañana, pero esperamos que a corto plazo, a mediano plazo, haya una nueva historia en, en este querido país eh, de América Latina. Eh, también eh, quisiera sumarnos a, pues, el agradecimiento al agradecimiento, al compromiso de la Comisión frente a la situación de Nicaragua que no ha tenido eh, eh, ninguna duda en ser eco, ser acompañante, ser denunciante de estas atrocidades que han ocurrido. Y desde luego a la Secretaría Ejecutiva que está ahí en el día a día eh, en el trabajo para este seguimiento, y bueno, de manera particular, le reiteramos nuestro agradecimiento al papel fundamental que ha llevado a cabo eh, la comisionada Rejola, como ya se lo hemos expresado en otras ocasiones. Creemos que eh, su papel ha sido muy importante. También sabemos que la comisión tiene esa capacidad institucional de ir sumando compromisos, de sumando saberes de los miembros de las miembros de, de, de la comisión que van pasando y van haciendo historia en la comisión, ¿sí? que enseñan a la institucionalidad de la comisión y nos enseñan como sociedad civil también eh, y van construyendo ese entramado tan importante que siempre ha estado del lado de las víctimas. Así que. Eh, le agradecemos nuevamente a la comisionada y agradecemos nuevamente y nos felicitamos, nos congratulamos de tener esta comisión del lado de las víctimas. Así que, eh, pues, eh, me quedaría solamente hacer una pregunta en relación a cómo eh, se ubicaría, cómo se ubica la comisión eh, en su colaboración y rol de, de, de coordinación con otros mecanismos internacionales como los de Naciones Unidas, que están dando una pelea importante eh, ante el Consejo de Derechos Humanos para eh, tener una reacción a la altura de las circunstancias frente a lo que ocurre en Nicaragua y también qué papel tendrá o está teniendo en relación a la decisión de la eh, recién de los Estados de las Américas de aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Eh, nos parece... Eh, así como el, el, la inclusión del, de, del incumplimiento del desacato de, de Nicaragua frente a las medidas provisionales de la Corte y el incumplimiento de eh, las medidas cautelares en la comisión, inclu, la inclusión en el capítulo cuarto del informe anual, es muy importante como herramienta, como insumo para, esta, para este proceso. De, de los mecanismos de los organismos eh, multilaterales eh, nos parece que la comisión tiene un rol fundamental un rol clave por el vínculo y la relación directa que tiene con las víctimas verdad el hecho de que de manera directa puede escuchar sus testimonios puede escuchar sus pedidos eh, y sus propuestas nos parece que tiene un aporte muy importante en todos estos procesos multilaterales que se están dando tanto a nivel regional como a nivel internacional eh, muchas gracias nuevamente. Eh, no sé si alguien más va a hacer uso de la palabra, sino para ir cerrando. Tal vez, una, perdón, una, un último sí. comentario sobre la ausencia del Estado. Yo recuerdo que en nuestra última comparecencia a posteriori se produjo un comentario del Estado de Nicaragua. Eh, opinando específicamente sobre cada caso, sobre confidencial, sobre 100% noticias y sobre la primerísima. Y en esencia el Estado dijo, no, en Nicaragua hay libertad de prensa, no es cierto que exista censura y cualquier reclamo que tengan esos casos están ahí en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en efecto, nosotros presentamos recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia que fueron admitidos y nunca fueron fallados. Al final el Estado por la vía de hecho, decretó la confiscación de confidencial y 100% noticias en un acto que es expresamente violatorio de la Constitución, que dice en Nicaragua se prohíbe la confiscación de bienes. Se traspasaron estos medios de comunicación al Ministerio de Salud sin presentar nunca alguna, algún decreto, alguna fundamentación de tipo legal. De la misma manera que en Nicaragua también se practica la censura por las vías de hecho, por las vías de facto que está claramente prohibido por la Constitución de la República. Eh, bien, eh, muchas gracias. muchas gracias. Entiendo que no hay, no hay más peticiones para hacer uso de la palabra. Eh, yo quisiera, bueno, voy a partir por lo último que señaló Carlos Fernando Chamorro, la, la, la comisión ustedes saben sacó Hace muy poco un informe precisamente sobre la concentración de poder que da cuenta, por entre otras cosas, de, de la falta de independencia del poder judicial, algo que es esencial en un Estado democrático y que lamentablemente en Nicaragua hoy día no existe. Así que no es de extrañar lo que acaba de señalar Carlos Fernando Chamorro sobre la, las acciones judiciales que han ejercido respecto a la confiscación. Eh, en segundo lugar, quería eh, responder al tema con Naciones Unidas, la, la Comisión Interamericana está en permanente coordinación con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con la representación de la Oficina de la Alta Comisionada en Panamá, que ve Nicaragua. Eh, de hecho, en su momento, además, estuvimos juntos en Nicaragua y estamos permanentemente trabajando conjuntamente con su representante, con Alberto Brunor y todo el equipo, eh, y siempre viendo cuándo corresponde sacar comunicados de prensa conjunto, qué con otras medidas tomar, y, y ahí hay una estrecha relación, y esa relación va a seguir eh, muy estrecha, además existe un, un mecanismo conjunto, se me olvida siempre el nombre, el comisionado Joel Hernández se lo sabe mejor que yo, pero el mecanismo es para personas defensoras de derechos humanos, que es un mecanismo conjunto que tiene la comisión con la oficina de la alta comisionada, es decir, ahí hay un trabajo estrecho no solo respecto a Nicaragua, sino en la región, pero sí quiero destacar el trabajo coordinado y permanente que tenemos con la Oficina de Alta Comisionada respecto de Nicaragua y, y es por lo mismo que en muchas ocasiones en, nuestro, en nuestras audiencias invitamos a la representación de la Oficina de Alta Comisionada a dar sus informes, como también eh, yo como relatora y también Juan Hernández como presidente ha estado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también haciendo ver la opinión de la comisión respecto de la situación de Nicaragua. Y eso va a seguir ocurriendo. Eh, sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como ustedes saben también, ahí la comisión, cada vez que los órganos políticos de la OEA, sea el Consejo Permanente, sea la Asamblea General, nos invita para exponer sobre la situación de Nicaragua. Ahí estamos y damos nuestra opinión, damos nuestra opinión técnica y también todos nuestros informes para que sirvan de insumo para que los Estados miembros de la OEA puedan tomar decisiones de esa perspectiva. Me parece que la labor que ha realizado la Comisión para que los Estados eh, evalúen la aplicación de la Carta Democrática es y ha sido y seguirá siendo fundamental. Quiero eh, agradecer eh, a, a nombre de la Comisión Interamericana a todos y todas por esta audiencia. Creo que la información que hemos recibido ha sido muy importante. El equipo para el equipo de cautelares, eh, yo sé que han estado tomando nota de la información que nos han dado y también para mis colegas y el relator de la libertad de expresión. Creo que junto con hablar de las medidas cautelares han dado, sin lugar a dudas, una, una opinión eh, muy fundamentada sobre todo el contexto hoy día en Nicaragua. Carlos Fernando Chamorro, cierto, hablaba del tema de la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de culto, es decir, cómo todas las libertades han sido eh, conculcadas. Quiero eh, reiterar la preocupación de la Comisión respecto al incumplimiento de las medidas cautelares que hoy día estamos viendo en esta audiencia y comprometer nuestro, nuestra labor en que vamos a adoptar todas las medidas a nuestro alcance para la supervisión de estas medidas cautelares y también para hacer seguimiento y seguir monitoreando todas las situaciones expuestas en esta audiencia a través del sistema de peticiones y casos, las propias medidas cautelares, las medidas provisionales, los comunicados de prensa, la participación en los órganos políticos de la OEA y también lo que yo mencionaba que es la coordinación con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Desde esa perspectiva, tanto mis colegas, comisionados y comisionadas acá presentes, como el Pleno de la Comisión, la Relatoría Especial, el Relator de Libertad de Expresión y, el relato, y la Relatora de Desca, y, y la Secretaría Ejecutiva. Y muy especialmente quiero destacar el equipo de Medidas Cautelares aquí presente, bajo liderazgo de Fernanda Dos años que también fue parte del MECENI y estuvo en Nicaragua el 2018, así que conoce también de primera fuente la situación. Y, y el MECENI equipo que quiero destacar por toda la labor, es decir, si yo he hecho todo lo que he hecho estos cuatro años, ha sido por el apoyo de todas estas personas que yo estoy señalando, ha sido porque existe un equipo comprometido con los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua, y eso va a seguir ocurriendo más allá de, de que yo deje la comisión. Estoy segura que mis colegas y el equipo de la Secretaría Ejecutiva va a seguir visibilizando la situación en Nicaragua, va a seguir denunciando la situación en Nicaragua. Yo simplemente quiero agradecer el cariño y la confianza que ustedes me han dado. Eh, con muchos de ustedes estuvimos en Nicaragua cuando podíamos entrar, nos hemos visto posteriormente fuera de Nicaragua, nos hemos visto por la pantalla. Eh, quiero de verdad, en términos personales, agradecer la confianza y el cariño que me han dado, agradecerles eh, la resiliencia. Si yo he hablado y he levantado la voz, ha sido precisamente por la labor de los periodistas, las periodistas independientes, por la labor de quienes hoy están privados de libertad de manera arbitraria, por la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos nicaragüenses, en personas como doña Vilma Núñez, que no puedo no mencionarla porque creo que, que ella representa lo que es ser una defensora de derechos humanos bajo todas las circunstancias, toda su historia de vida, eh, y también la labor de las, de las distintas agrupaciones de familiares de los presos y presas políticas. La, y también quiero destacar la labor que han hecho la Asociación de las Madres de Abril, eh, cuyos testimonios para mí me los llevo siempre en el corazón. En ese mayo del 2018, cuando recién sus hijos, su, sus maridos habían sido asesinados y ahí estaban organizándose, ahí estaban denunciando cuando la situación era muy adversa. Quiero empezar. Mi, mi profunda admiración por el pueblo nicaragüense y señalarle que ha sido un placer ser relator en Nicaragua y voy a seguir levantando la voz desde donde sea. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Eh, bueno, con esto eh, damos cierre a, a, a esta audiencia. Y, y, no, y, hasta, y será un hasta pronto porque estoy segura que vamos a seguir en contacto y me permito y le pido perdón a mis colegas eh, este espacio de confianza pero yo sinceramente espero que más temprano que tarde nos encontremos de nuevo y nos encontremos en Managua y podamos celebrar todos todo y todos juntas y ese es mi mayor deseo y seguiré trabajando para que ello ocurra desde donde yo esté. Un abrazo muy grande. Muchas gracias de nuevo por todas. Gracias su confianza. a todos. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sí, sí, Muchísimas gracias. gracias. Gracias. Muy bien. Sí, sí, Muchísimas gracias. Gracias. Chao.